Nuestro gobierno universitario Dignificar lo Público y Potenciar la Universidad, en julio cuando comenzamos este nuevo periodo, dimos continuidad a los diálogos que se venían desarrollando con los estudiantes que ven de la universidad. Por varias jornadas de trabajo que hubo en aquel entonces, logramos recoger y sistematizar los acuerdos que se han construido hasta ese entonces. Esos acuerdos los plasmamos en gran medida en la resolución que reglamentó de manera temporal aspectos de convivencia, salud, higiene y ambiente en la Universidad Pedagógica Nacional. En dicha resolución se estableció que trabajaríamos mancomunadamente para organizar determinadas zonas para llevar a cabo unas ventas de los estudiantes de manera organizada. Existiría un censo de estudiantes, no se utilizarían los muebles de la universidad para esas actividades. Tampoco se permitiría la venta de alcohol o sustancias ecoactivas en ninguna de estas expresiones. Trabajaríamos mancomunadamente para hacer campañas educativas para repensar el tema del consumo en altas proporciones que hoy tenemos de alcohol en la universidad y también de sustancias ecoactivas. En la misma resolución se estipuló dado que a una medida temporal, perdería su vigencia al terminar el segundo semestre del 2018. Como todos sabemos, por las dinámicas mismas del paro estudiantil que acompañamos y que por supuesto hemos defendido el acuerdo establecido entre las plataformas profesionales y estudiantiles, el semestre del 2018-2 se extendió en el 2019. Hasta marzo terminamos ese segundo semestre del 2018. Allí la resolución desafortunadamente ya no está vigente. En la universidad las decisiones las toma el rector, que son las decisiones que son los cuerpos colegiados, hay unas instancias de dirección, unos comités, hay una reglamentación que debemos eh, atender, que debemos cumplir. Hay que volver a mirar el reglamento estudiantil porque lo mira, porque es lo que está vigente, hay que, hay que mirar, digamos, ya, ustedes han analizado muy bien la resolución, digamos son los insumos escritos nuestros. Sí, los insumos que tenemos y que ustedes pueden también estudiar y considerar. Entonces eso es como para tener claridad que por supuesto el rector lidera es un legal, pero el rector respeta y obedece lo que está en la norma, en los estatutos de la universidad y en la reglamentación de la universidad. Yo no puedo violar ello y me ciño estrictamente yo también y por supuesto nuestro espíritu de programa rectoral de diálogo y negociación. Y lo que está vigente hoy en día es lo estipulado en el reglamento estudiantil, que considera que deben decirse cuáles son esos, esas ventas que serían autorizadas en la universidad. Hemos retomado el diálogo con los estudiantes que venden. Hicimos ya dos sesiones de trabajo y la administración manifiesta la voluntad de continuar trabajando en pro de esto. Pero tenemos una realidad que no podemos desconocer. Tengo una gran preocupación porque en la medida en que no pueda avanzar esto bien y a generarle propuestas concretas a la comunidad, pues decir hay un grado de incertidumbre que no podemos nosotros controlar. Eso sí, yo quiero ser muy, como muy cuidadoso en eso, porque supuesto, el compromiso con el diálogo está, porque estamos sentados buscando las estrategias, pero tenemos que avanzar rápidamente para darle prop iniciativas a la comunidad. Con el uso de los espacios públicos de la universidad, con la comprensión del territorio y de lo público. Lo público es de todos y todas y debemos cuidarlo y todos tenemos derecho a usarlo. Por esa razón debemos avanzar en discutir qué va a pasar con el tema de los estudiantes que venden y las diferentes quejas que hay de profesores, trabajadores y de la comunidad universitaria, frente, por ejemplo, instalaciones eléctricas que en ocasiones ponen en peligro la vida de la comunidad, el manejo de los residuos, la limitación de las zonas. La apuesta para que lo misional que es la formación de maestros pueda también ser una alternativa para generar recursos en los estudiantes. ¿Por qué no pensar en prácticas solidarias y cooperativas que tengan que ver con lo misional, capacitar jóvenes y adultos, capacitar en los temas que nosotros sabemos como educadores? Esa es la invitación que estamos haciendo a toda la comunidad. El Consejo Académico trató, este tema después que hicimos las reuniones con los estudiantes que venden Los decanos ya están informados de que efectivamente esta medida, que fue temporal, ya no tiene vigencia. Pero también saben que tenemos que trabajar juntos en la construcción de este acuerdo. De hecho, el Consejo Académico es el que ha hecho el llamado a construir ese acuerdo por la convivencia. El Consejo Superior también está en la misma dirección. Por esa razón es el momento de poder avanzar con hechos contundentes para poder tener una convivencia a través de la cual podamos todos escucharnos y respetar esto que es lo público, que es nuestra casa digna, la Universidad Pedagógica Nacional.